sobrepeso y problemas intestinales, hoy vamos a ver cómo los podemos resolver. ¿Escuchó alguna vez hablar de la medicina azurbera? Aviso de responsabilidad, aviso de responsabilidad. Acabas de mencionar que haces un cuestionario. Generalmente, yo allá en Estados Unidos, cada paciente que viene también tenemos nuestro cuestionario que hacemos. ¿no? Entonces, ¿en qué se basa ese cuestionario? Por ejemplo, busquemos un paciente, no sé... Bueno, tenemos a Sherry acá. Bueno, ahí tenemos a él, él tiene un problema, sí. pues, básicamente, ¿qué sería el cuestionario? Y el cuestionario tiene la parte que es anatómica, en la cual nosotros no, nos vamos a fijar, ya desde la inspección viene un paciente así y decimos, sí, es evidente que tiene un problema de piel. Entonces le vamos a mirar no solo la piel, sino el iris, el color de los ojos pero los d creo que son lentes de contacto son lentes de, de, de contacto Entonces, sí, que ser, bueno, no sí la lengua también acá sherry a ver mmm, bueno sherry bueno, se comió la lengua la lengua y las uñas es muy importante ver la textura de las uñas muchos procesos tan, tanto de piel como gástricos se manifiestan en estrías tanto transversales como longitudinales en las uñas. Si no me equivoco, si no me equivoco, en la cultura oriental, las uñas marcan eh, la actividad de la respiración, del pulmón. Eso lo asocia mucho, Problemas, por ejemplo, la cianosis. Tal cual, ¿no? sí, sí. Cuando sí, no tienes sí, sí. aire, las, sí. las uñas se te vuelven color azul. Exactamente. Entonces, según la cultura, sí. la cultura oriental, los problemas pulmonares siempre se ven reflejados en la salud de las uñas. Exactamente. Por ejemplo, para la cultura hindú sería un poquito más como gastrointestinal el problema de las uñas? ¿o? No, no, no, en eso coincidimos. No, bueno. eh, las uñas, o sea, el ver las uñas es prácticamente para cualquier problema. O sea, es de rigor observar tres aspectos, ojos, lengua y las ¿Y por uñas. Por ejemplo, ¿qué mirarías en las uñas? En las uñas justamente, si tiene color rosado, si tiene el, lo que se llama el germen de, la, de las uñas, que es donde nace acá. Estoy seguro este que está... Maduro se está mirando las uñas, claro, ver, ¿eh? Estamos, ra raspamos a sí. ver si hay estrías. Este estas tiene estrías, estrías lógicas. Y hay otras que tienen estrías transversales. Y también si hay pequeñas manchas blancas, que eso está asociada a defectos de calcio. ¿Viste? Viste. Ahora, muy bien, diré de qué edad se, hace, se trabaja con la Yurveda. Y la Yurveda atiende pacientes desde muy tempranada, prácticamente neonatos y hasta longevos. O sea, abarca toda la edad de la vida del hombre. Y si les está gustando el video, pónganos un ME GUSTA ¿Sufre alguna de estas condiciones? ¿Escuchó alguna vez hablar de la Ayurveda? Pónganlo en los comentarios de abajo Háganos su pregunta porque vamos a tratar de orientarlo y ayudarlo y darle una pequeña orientación sobre lo que es la Ayurveda ¿Y cómo se en el caso del sobrepeso? Un tratamiento, por ejemplo, una idea Sí. Y aparte, ya, ya hicimos las preguntas, ya verificamos sí. eh, los signos sí. que el cuerpo demuestra. Básicamente, sí. en el caso de sobrepeso, por ejemplo... En el caso de sobrepeso, lo primero que hay que hacer es regular, normalizar la comida. Eh, generalmente se trata de los pacientes que tienen sobrepeso, ¿qué hacen? Atracones, por ahí no comen en todo el día porque están en la oficina sí. y a la noche cuando llega devoran. Todo eso hace que generen un gasto, eh, menos gasto calórico y un depósito de grasa y aumento en el volumen de la persona. Entonces, para el sobrepeso lo que hay que hacer es regular, regular es la palabra clave, hacer cuatro comidas en el, los horarios determinados al biotipo que, me, que revela la persona si es bata o cafa y con comida que no sea eh, eh, procesada. Justamente la ayurveda no eh, consiente ni enlatados ni embutidos, la comida tiene que ser natural y poco procesada. ¿Y en general, ¿Se prepara en la casa o hay alguien que te la puede llevar? ¿Hay alguna, algún lugar donde pueden comprar ese tipo de comida? ¿O pues, todo tiene que ser preparado en la casa? Lo que tratamos de recomendar es dar tips para que la persona se haga en la casa. Pero ahí ya están saliendo casas naturistas que ofrecen comidas ayurvédicas. El ayurveda no es vegetarianismo. Ojo, yo quiero aclarar esto. No es... La ayurveda no es vegetarianismo, no es veganismo. El ayurveda es eh, alimentación omnívora, es decir, se come carne en bajas porciones, carne de tipo magra, acompañada de verdura. En general las verduras eh, preferimos que sean cocidas, crudas las damos a, a otro biotipo, como es el biotipo cafa, que es eh, los que tienen que moverse más pero en general eh, las verduras preferimos que sean cocidas y las frutas son las de estación y siempre frescas muy bien Jorgelina una preguntita más si hay alguien que te quiere ubicar dónde lo puede hacer lo puede hacer a jorgelinalepere arroba gmail.com ese es mi mail pueden enviar eh, sus preguntas y yo se las voy a responder a la brevedad Bien, también yo voy a poner el email en las descripciones se pueden también comunicar conmigo los que me tienen en Facebook para que yo les haga el contacto este, así que no se hagan ningún inconveniente simplemente envíenos su mensaje envíenos su pregunta, si incluso usted está en la zona norte puede contactarse acá en la provincia de Buenos Aires puede contactarse con Jorgelina este, no sé si hay alguna otra forma, pero por el momento ya vamos a darles esa información para todos aquellos que quieran saber cómo funcionan las articulaciones les recomiendo que bajen mi guía de vida, les dejo el enlace a continuación visiten también, tenemos página web kinesalutv.com. ahí hay muchos productos e información les recomiendo que se suscriban, que la visiten también vamos a ver si podemos conseguir algún lugar donde venden productos de Ayurveda y poner alguna dirección de alguna página web, sería bueno para que incluso aquel que sabe de alguna página web de productos de su rueda, pónganla también en los comentarios de abajo, ¿qué te parece? Sí, perfecto. Recuerda suscribirse a nuestro canal de YouTube, síganos en el Facebook, la campanita, síganos en Instagram y síganos en Twitter. Y lo vemos en nuestro próximo video.